Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a al Rincón de Rosy. Hoy les voy a traer esta bella propuesta en colaboración con Arte 22. Y aquí está esta belleza, nuestro arete Rosemary. Miren qué hermoso. Están estas, estas hermosas piezas. Miren, es una colaboración de Arte 22. Muchos la conocen como Maciel. Maciel ha colaborado anteriormente en el canal y esta vez nos hace llegar esta bella colaboración junto al Rincón de Rosy para mostrársela a todas ustedes de verdad miren que es muy bonito, de verdad que sí, y muy fácil de hacer Miren qué ¿Sí? gracias Maciel por esta bella colaboración con ustedes. Recuerden, chicas, que estamos trabajando con con las chicas que desean ser, con, con las chicas que desean ser parte de colaboradoras con el, con de el Rosy, mostrándonos sus sus creaciones que ya hagan de su autoría, o sea, sus propias piezas que ya hagan, no le no me la envían para entonces aquí mostrársela a ustedes. Bueno, chicas, bienvenidas sean las nuevas escritoras las chicas de la comunidad un fuerte abrazo para todas y todos claro está a las chicas que se están haciendo miembro que se están haciendo miembro del canal recuerden que eso es un aporte que ustedes van a hacer de un dólar para el canal para que el canal pueda comprar materiales para poder seguir haciendo y trayéndoles esos videos bonitos recuerden que necesitamos por ejemplo materia prima como, siendo, como viene siendo la los, para seguir haciendo los accesorios bueno chicas pues esa será la contribución que ustedes harán al canal recuerden que no es algo obligatorio es simplemente si usted quiere colaborar con el canal bueno chicas sin más preámbulo, vamos a empezar Recu pero ante todo recuerde suscribirse denle un dedito para arriba a la campanita compartan nuestros videos con las demás chicas y en las demás plataformas Síganos tanto en Instagram, como en YouTube, como en Twitter, como en Facebook, como en Rincón de. Pues sin más preámbulo, empezamos. Bueno, los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso arete rosemary van a ser los siguientes. Utilizaremos musasilla de la número 8. Recuerden trabajar con materiales de su preferencia o con los colores que ustedes gusten. Trabajaremos con una perla número 8, super duo, un enganche laminado. Utilizaremos bicono o biconos del número 3. Si no tienen bicono o bicono, pueden, pueden sustituirlo por cristales del número 3, como este. Miren. Utilizaremos las mozasillas número 11 y perlas del número 6 recuerden trabajar con las perlas y los materiales de su preferencia de su preferencia las tijeras y las pinzas utilizaremos nuestra aguja ella es saltada con una yarda de hilo recuerden trabajar siempre les he dicho trabajen con el hilo de su preferencia con el hilo que usted se sienta mucho más cómoda trabajar entonces para empezar vamos a intercalar 10 silla entre 10 Superdubo. Ese será nuestro inicio. Intercalaremos Mozasilla y Superdubo. En un total de 10. De 10 Mozasilla y 10 Superdubo. Recuerden suscribirse. Darle a la campanita de notificaciones para que YouTube le, nos, le notifique cuando hagamos videos nuevos, entonces aquí tenemos ahí para que ustedes lo puedan ver, vamos a hacerle un pequeño zoom para que puedan contarlo 10 mozasilla en 10 super duos a esto lo vamos a repasar por completo todo vamos a llevarlo hasta abajo y lo vamos a repasar vamos a hacer dos nuditos muy fuerte. así de esta forma vamos a repasarlo todo y vamos a hacer todos nuditos vamos a pasar entre la super dúo, las super las hermosas citas recuerden chicas que si ustedes quieren colaborar con el canal hacer un hacer un, una colaboración de sus piezas pueden escribirme en privado o escribirme por el whatsapp y nos ponemos de acuerdo cuando hagamos para hacerle el video a las para el canal recuerden que tienen que ser tienen que ser suyo o sea que, de, que sea de su creación bien, así alamos un poquito para que no se nos desperdice todo este hilo bueno aquí vamos a hacer dos nuditos bien firmes fuertecitos y vamos a dejar el exceso de hilo aquí. Ahora, ya que tenemos las 10 mozasillas intercaladas con los 10 super Duo, vamos a tomar nuestra perla del número 8. Mira, salimos por una mozasilla, ¿le están viendo? Y salimos a la mozasilla que nos queda de frente acostamos nuestro superduo para que nos den una mejor una mejor vista y no dejen pasar la perla por la musasilla. Así de esta forma. Bien. A esto apretamos y entramos otra vez por la perla para reforzarla y entramos en la mozasilla. recuerden bajar un poco hacer un poquito de presión en la mozasilla y en la superduo para que la musasilla pueda subir hacia arriba traten de hacerlo despacio con amor y apretando un poco apretamos ¿Ven? listo aquí está mi seso de hilo que ahora sí lo voy a cortar para que no me estorbe ya que tengo mi perla asegurada y mi superdubo también Entonces, ya que estoy en esta musasilla, yo voy a tomar tres mousasillas seguimos trabajando con la número 11 Bien. tomamos tres sillas y dejamos una de por medio y entramos en esta vamos a dejar una de por medio y entramos en la otra recuerden vamos a hacer el mismo proceso vamos a bajar la superduo de esta forma para que las moza sillas suban así de esta forma recuerden no pincharse este es un poquito complicado pero ahí vamos de esta forma ¿Ven? Otra vez lo vamos a hacer Mi hilo sale de este lado Dejo esa de por medio va, Le doy un toquecito a mi SuperDuo Arrastrarla hacia abajo Así, de esta forma Y entro en la silla halo, recuerden y esto lo vamos a hacer en hasta llegar hasta aquí entonces yo voy a adelantarme espero que me sigan y nos vemos aquí bien aquí voy a poner mis últimas tres mozasillas. voy a dar un toquecito para hacia abajo de los super tubo. recuerden si hacen eso se le va a hacer mucho más fácil entro Halo mi hilo para que apriete y voy a entrar a las tres musacillas que puse anteriormente, de esta forma. Ahora esos espacios en blanco de esto vamos a llenar, vamos a rellenarlo con una musacilla tomando una musacilla de la 11 Entramos por las tres musacillas otra vez. De esta forma. Y así lo vamos a rellenar. Pasando una musasilla por la tercera. ¿Ven? De esta forma. Aquí, como ya pusimos una, nos pasamos por la tercera y vamos a, recuerden que pusimos una al principio, no tenemos que poner más. Entonces a esto lo repasamos, alamos y hacemos que nuestra perla suba hacia la parte de arriba, dándole un toquecito así. Ahora yo me voy a pasar por esta moza silla de la número 11 y me voy a pasar a la superdura. Ahora vamos a trabajar con las superduo. Así. Y subimos a la super a la parte de arriba del superduo. Ven. Ahora vamos a trabajar con la mozasilla 8. Con estas. Ven Y vamos a pasar de superduo a superduo con las mozasillas sillas 8 a esto si gustan le pueden poner cristales del número 3 para sustituir las mozasillas sillas del número 8 esto lo vamos a hacer todo hasta bordearlo por completo bien chicas aquí estoy en mi última superduo. Y vamos a pasarlo hasta esta. Okay. Okay. Aquí recuerden hacer un pequeño remate ya que su trabajo está bien adelantadito. Hacemos un rematico para reforzar. Y me paso a la siguiente moza del número 8. Mira dónde va a, sal a salir nuestro hilo. Nuestra sale de la moza de la número 8. Bien, ahora aquí vamos a trabajar nuevamente con las mozasillas del número 11, que viene siendo esta. Tomaremos cuatro mozasillas de la número 11, 4, una perla número 6 y cuatro mozasillas de la número 11 otra vez, este viene siendo nuestro primer paso así y vamos a darle la vuelta así entramos por las nos silla 8 super tubo y salimos a la 11 haciendo esto Aquí quiero que presten atención a este paso, porque este paso va a variar y va a cambiar. Vamos a tomar cuatro mozas de la número 11, una perna y una 11. ¿Okay? Vamos a entrar por la segunda, segunda y tercera. así, de esta forma aquí nuestro trabajo va a quedar un poco flojo así tomamos otra silla de la 11 llevo mi hilo hacia atrás y voy a entrar por la mozasilla 8 atravieso el super dúo y me quedo en la 8. De esta forma. Pero lo vamos a repetir de nuevo. Tomo cuatro mozasillas. Una perla. Y una mozasilla. Atravieso. Dos mozasillas de la número 11. Tomo otra. Miro hacia atrás. Así tiene que quedar. ¿Ven? Entonces yo voy a adelantar un poco. Para que el video no se haga muy largo. Bien chicas, seguimos trabajando. Aquí estamos casi terminando. De colocar las perlas. Recuerden, pasamos por dos. Tomamos una, pasamos por la 8 y ahora aquí, miren, vamos a pasar por la 8, así siguiente, aquí ahora aquí vamos a tomar una mozasilla, vamos a cerrar ya una moza. Subimos por dos. Así. Apretamos un poquito. Tomamos otra moza silla de la número once. Una perla y una once. Así. Entramos en dos. Tomamos otra 11 de este modo ¿Ven? no voy a entrar por la tubo porque ya entré anteriormente lo que sí voy a entrar es por las dos musecillas y la voy a atravesar de esta forma y apretamos estoy en las dos musasillas aquí arriba ahora yo me voy a pasar vamos a pasar por las musasillas y la perla y nos vamos a quedar aquí recuerden siempre de rematar y apretar me voy a quedar en la perla en esta perla yo voy a tomar una mosacilla 11, seguimos trabajando con la 11 un bico, un bícono o bicono del número 3 y una perla y una mosacilla 11, vamos a hacer eso estoy hablando, estoy en la perla y vamos a pasar por la mocecilla de la número 8. Así de esta forma. Así. Apretamos. Vamos a hacer lo mismo. Tomamos una mocecilla, un pícono. Y, y vamos a pasarlo por esta perla. sin entrar a las mosasillas. ¿Ven? Qué divertido. Estamos colocando. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Ven? Otra vez. Y la que perla que me queda de frente así ven a esto vamos a hacer todo esto para llegar aquí bien chicas aquí estoy terminando de colocar mi último pijono número 3 recuerden también chicas seguir amaciate22 Masia, en su instagram y también darle la gracia a Maciel cuando elaboren eh, este arete rosemary porque espero ver sus fotos ¿verdad? bueno chicas miren yo estoy aquí en la perla miren aquí donde estoy en la perla ahora yo me voy a dirigir hacia las dos mozasillas que tengo de frente esas dos que están pasando por la perla número 6 esas dos mozasillas vamos a seguir trabajando con las mozas número 11 y voy a tomar seis mozas de la número 11 6 mozas y me voy a pasar de perla a perla atravesando las dos mozas que hemos puesto anteriormente o sea tratando de arreglarla porque si la ven están un poco distorsionadas vamos a pasar por las dos mozasillas once así vamos a hacer esto ven así otra vez tomo seis mozasillas paso con las dos mozas ¿okay? y halo recuerden alar recuerden alar un poco fuerte pero con amor para que su hilo no se rompa recuerden que todos esos materiales pueden, sustitu pueden sustituirlo por lo que tengan en casa recuerden que estamos atravesando por un momento de crisis y si tienen materiales en su casa lo pueden su sustituir por lo que tienen en casa ¿Ven? y así va quedando siempre recuerden alar yo voy a adelantar un poco y vemos aquí Bien chicas, aquí estoy llegando al final del arete de rosemary. Voy a poner mis última seis musasitas. Pasamos por dos Y aprieto. Miren. Aquí es, por eso les dije principio, eh, les recomendé desde el principio que vean el video hasta el final porque aquí vamos a hacer un cambio. El arete de rosemary que, nos mandó, que hizo la colaboración mi querida Maciel llega hasta esta parte llega hasta esta parte aquí eh, todo lindo todo bonito este pero quisimos hacerle algo eh, no saben no me quedo tranquila recuerden siempre apretar vamos a hacer un cambio que no le dije del principio porque Quería hacerlo al final. Si ustedes se pueden fijar en este arete, este arete tiene cristales número uno aquí en esto en esos extremos ¿eh? y se le hace unos piquitos, igual que en eso, igual que en eso también. Entonces, si usted no tiene cristales número uno, no importa, le pueden poner las mozasillas de la número 8, por ejemplo, miren le pueden poner mozacilla de la número 8 ¿Ven? le pueden poner esa mozacilla o oh, esta también la que ustedes guste si ustedes no tienen cristales del número 1 y a esto lo que vamos a hacer es que vamos a pasar por tres mozacillas recuerden siempre apretar vamos a pasar por una mozacilla vamos a tomar otra mostacilla pasamos por 3 para formar 7 y ahora como estos cristalitos son tan pequeñitos yo lo tengo aquí recuerden si no tienen esos cristales pueden usar mostacilla de la número 8 y vamos a pasar mira, saliendo de las 3 mostacillas anteriormente Pasamos por tres. Alamos nuestro hilo y nos quedamos aquí. Pasamos por una. Alamos. Perdón. Tomo un cristal. Subo en esta. Recuerden siempre alar para que los cristales y la moza silla se acomoden. Haciendo esto. Alamos. Recuerden ponerle moza silla de la número 8. Si no encuentran cristales o si no tienen cristales del número 3. Del número 1, perdón. Los pueden sustituir por mozasitas Y los bisconos también los pueden sustituir por cristales. Número 2. yo espero que este video le guste que le den dedito para arriba a, al video que me manden sus creaciones y también le den las gracias y también a Maciel por favor cuando ustedes me envíen sus creaciones por el Instagram estamos casi terminando Recuerden, chicas, aquí quieran cooperar con un dólar al canal. Muchas gracias de antemano por el apoyo. Recuerden que ese dólar va a ser para comprar materiales para que el canal pueda seguir creciendo y comprar los materiales que no hagan falta para poder elaborar los videos. Y aquí seguimos, se nos está acabando el hilo. Y vamos a colocar nuestro último cristal, número 1 Aquí nuestro hilo se está acabando y por eso se está enredando. Y vamos a subir hacia el pico de las dos mozasillas que no hacen falta. Mire, vamos a subir a ese pico para hacer el pequeño ven cómo queda el arete, pues Mary, miren de verdad es una belleza de verdad que sí muchas gracias Maciel y a las chicas que quieran colaborar con el canal aquí voy a tomar cinco mozasillas cinco mozasillas para hacer esto y me voy a dirigir al pico y voy a dar dos vueltas así lo vamos a pasar las chicas que quieran colaborar con el canal para que me envíen sus creaciones y publicarla aquí también para que también puedan participar recuerden que la, eh, se, se, se le da mención en nuestra página de Instagram y en el canal salen su logo entonces aquí yo voy a hacer un pequeño remate aquí abajo así y aquí acabamos bueno chicas, hemos terminado este hermoso arete Rosemary, espero que a todas les haya gustado, espero que lo, vean al que lo vean hasta el final, que me envíen sus creaciones, que taguen a Maciel tanto como a mí y que a Maciel le den las gracias también por hacernos llegar esta hermosa colaboración de este hermoso arete Rosemary. Les cuento que Rosemary tuvo un hijo. Sí, Rosemary tuvo un bebé. Este arete tuvo un bebé y se lo vamos a hacer en la otra semana. De verdad que sí, tuvo un bebé el pequeño, el, el arete Rosemary. Bueno, chicas, miren qué belleza. De verdad, si ustedes no tienen esos materiales, trabajen con lo que ustedes tengan en casa bueno chicas hasta aquí hemos llegado a hasta otra entrega de rincón de rosy recuerden suscribirse, denle dedito para arriba, de denle a la campanita denle dedito para arriba al video y suscríbanse a nuestro canal para que youtube le notifique cuando eh, hagamos un video nuevo bueno chicas me despido ya saben nos vemos pronto espero que este video les guste mucho nos vemos bye